Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube. ¿Cómo andan, amiguetes? Los he extrañado mucho, queridos bros y bras, queridos amigos y amigas. Y bueno, y ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo un video hoy. Bueno, primero, básicamente porque hago video todos los días, prácticamente. Y segundo, porque ha salido esta nueva novedad, esta noticia de las guerras de las galaxias, bien, guerra de las dinastías. Bueno, y qué tiene que... Digamos, qué tiene de interesante esta guerra de las dinastías. Guerras de la dinastía. Ok. Eh, saludos, comandantes. Estamos acá en la página de World of Tanks, por supuesto, como siempre. Eh, en mayo de 2019 cancelamos el lanzamiento de la primera temporada de batallas clasificatorias en Asia y América del Norte. Sí, Asia, América del Norte, Europa y América del Sur también, ¿no? Hola contamos también nosotros porque américa del norte ah, se está refiriendo al server no seamos tan sensibles tampoco para concentrarnos en modos de juego más relevantes mm. las recompensas de este evento como los bonos y el oro se pasaron a distintas actividades eso sí estas recompensas y muchas otras finalmente están al alcance de sus manos y con el lanzamiento de guerras de la dinastía, una fantástica competición de batallas aleatorias por equipos entre los poderosos dragones y tigers. Ah, interesante. Ok, me gusta. Me gusta mucho esto. Únanse a una de las dinastías, o sea, a uno de los equipos. Bien. Completen misiones especiales en batallas aleatorias para ganar puntos de batalla. Para el equipo elegido y reciban grandes recompensas como un comandante único. Objetos de personalización de equipos exclusivos y más. Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a poner las cosas en claro. ¿Cuándo comienza el 30 de enero? A las 9 de la mañana de México, a las 10 de Colombia, Ecuador, Perú, a las 11 de Bolivia, Venezuela y a las 12 del mediodía. De Argentina, Chile y Uruguay. Eso es, el, eso es el registro ¿Y en, ¿cuándo se, hasta cuando, cuándo comienza el registro, mejor dicho? ¡Ah, que me trabo! Pero si no es tan difícil, Nando El registro comienza el 30 de enero a esa hora que dije Y el evento comienza al día siguiente, ¿ok? El 31 O sea, regístrense porque si no son pollo O sea, no van a poder participar Supongo que será así, porque si no, ¿para qué está el registro? Vayan y registren en... Eh, horario estelar del evento. ¿Horario estelar? Todos los días a las 14, 15... 17 de Argentina, Chile y Uruguay. ¿Horario estelar? ¿Qué es est horario estelar? Bueno, no importa, vamos a seguir leyendo porque no entiendo un cazo. Entiendo un acá eh, Las grandes batallas no estarán disponibles durante el evento, ok. Presentación. Primeros pasos. Sistema de progreso. Alquiler de tanques. Más elementos de personalización únicos. Presentación. ¡Ah! ¡Qué amargo este café! Es que estoy cuidándome un poquito porque se viene el verano y quiero estar un poquito más marcado. Entonces ya no consumo azúcar ni... ni nada, y grasas ni nada. Todo natural. Todo, estoy nando natural. Bueno, me, que, me, que me voy Durante el evento habrá dos formas de progreso Clasificación personal y por equipo Clasificación personal y por equipo Bien Cada clasificación tiene un conjunto de premios diferentes Me gusta mucho eso Todos los puntos obtenidos por completar misiones Cuentan para el progreso personal Y para el progreso de equipo El equipo cuyos miembros hayan obtenido la mayor cantidad de puntos ganará Ok, está clarísimo. Nada difícil hasta el momento. Estos son algunos de los premios que podrás ganar. Un comandante personalizado único con hasta tres pericias. Elementos de personalización. Tiempos de cuentas premium. Créditos. Libro de tripulación. Reservas personales. Planos universales. Directivas. Espacio de garaje de bonos, oro. Eh, ¿Qué es esto? Recompensa por mérito. Obtén la recompensa garantizada. 50 bonos. También podrás recibir una recompensa aleatoria de cada una de las siguientes listas. Un día de cuenta premium, 100.000 créditos, cuadernillo de entrenamiento, 6 fragmentos de plano universal, IOU, reservas personales, reserva, reserva directiva... Yo quiero los 100.000 créditos. O los, o los cuadernillos. A mí, en lo personal, me vendrían bastante bien. Bueno, acá tenemos los dos eh, teams. Eh, los estilos únicos que los podemos ver acá Este, el comandante va a estar así Con esta mascarita de dragón Te dan este lobito de la medalla de dragón Emblema de dragón, inscripción del Team Dragon Y la calcomanía y el estilo único ¿No? Por supuesto Bueno, este para este es el Tiger Este es el Team Dragon, ¿bien? Team Dragon, o Team Dragon Y Team Dragon Está lindo, pero hay otro que es muy parecido ya Y este es el del Team Tiger Team Tiger Yo me parece voy por este, ¿eh? Team Tiger, comandante me gusta más El emblema, el Tiger, el ojito el Tiger ¿Este es la manito de arriba? ¿El otro también es la manito arriba? Sí, ok eh, Emblema del tigre, El Team Tiger y el La calco eh, A mí en lo personal me gusta más este Me parece más lindo Este calco, este camo Bueno, primeros pasos Para unirse a uno de los equipos Tienen que registrarse desde el 30 de enero A las horas que dijimos, hasta el 5 de febrero Mediante las pestañas misiones de sus garajes Ah, o sea que directamente vas a la misión A misiones en el garaje Y directamente lo haces de ahí mismo Ok, ok, ok Una vez que hayan elegido un equipo No podrán cambiar Así que piensen, bueno es más o menos como el ¿Se acuerdan? Es el de El de fuego o hielo Bueno, algo así Así que piensen bien bajo ¿Cuál de, dos, cuál de los dos Estandartes quieren marchar? Cuando se hayan registrado y se hayan unido a un equipo, podrán hacer lo siguiente. Hacer clic en el estandarte especial que está en la esquina superior derecha del carrusel de tanques una vez que comience el evento. Usar el widget que está debajo del botón Batalla en sus garajes. Ok. Sistema de progreso. Bueno, a ver, misiones, misiones. Vamos a lo que tenemos que hacer. A lo que tenemos que hacer. Y las recompensas, quiero ver todo. Misión. Primera elección. Recompensa. Cuatro puntos. Condiciones. Causa 5.000 puntos de daños en cualquier cantidad de batalla. Facilísimo. Empieza a darle... Suponte que haces 1.000 de daño por batalla. En 5 batallas tenés 5.000. Restricciones. Una vez al día. Ok. Perfecto. O sea, se puede cumplir una sola vez. Pero en, en varias batallas. Misión. Prueba de resistencia. Te da 8 puntos. Obtén 4.000 puntos de experiencia en cualquier Aprende a leer Nando en cualquier cantidad de batallas. Ok. 4000 puntos de experiencia en cualquier cantidad de batallas. Bien. Fácil. Recompensa. Te da 5 puntos. ¿Qué tenés que hacer? Posicionarte como uno de los mejores 5 jugadores de tu equipo por experiencia obtenida en una batalla victoriosa. Un poquito más complicado. No mucho más. Ah, pará. De vehículos. 4 uh, a 9. En aleatoria solamente, solamente eso, me mordí la lengua. Oh. Eh, posicionarte como uno de los mejores Cinco jugadores de tu equipo por experiencia obtenida en una batalla victoriosa. Porque a veces pasa de que te mandas un batallón, pero terminas perdiendo por captura, entonces no sirve. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Misión olor familiar. No, honor familiar. Te da un punto, o sea, debe ser retrucho esta. obtén al menos 200 puntos de experiencia base. Y posicionate como uno de los mejores 14 Por experiencia obtenida en batalla es Facilísimo Misión, primeros pasos Recompensa, 10 puntos Obtén 2000 puntos Para, ¿con qué tanque? Ah, vehículo de tier 10 Fácil Recompensa, 10 puntos Obtén 2000 puntos de experiencia base En cualquier cantidad de batallas Vehículo de 10, nivel 10 2000 puntos de experiencia base bueno, hay que darle Hay que darle no es, no es la panacea No es lo más difícil del mundo Pero tampoco es que en la primera puede que te salga pero Puede que sí, yo qué sé, no sé, depende cómo juegues 15 puntos Obtén 3000 puntos de experiencia base En cualquier cantidad de batallas A veces pasa Pero no, no creo que valga Lo del por 2 y todo eso, si no sería Un re pedorro. Bueno, en vehículos de tier 10 O todo 10 ahora, no, no me gusta tier 10 25 puntos, obtén 4000 puntos de experiencia de avance en cualquier cantidad de batallas. Eh, debes completar la misión si no duele, no ganas primero. Bueno, primeros pasos, o sea, desde misión primeros pasos hasta lo de abajo, tenés que ir cumpliendo la anterior, o sea, es como una escalera, digamos, ¿no? Eh, 4000 de experiencia de base, después sacate a 5 puntos. Tenés que completar último esfuerzo, eh, es decir, la anterior. Posicionarte como el mejor jugador por experiencia obtenida en una batalla victoriosa. Mmm. Bueno, solo tier 10 Mmm, va, va a estar dura esa Y 5 puntos, posicionarte como Uno de los mejores 5 jugadores por experiencia En una batalla victoriosa De tier 10 Y tenés que completar la misión Último esfuerzo, y se puede repetir Y se puede repetir Una vez al día, desde esfuerzo Pero espíritu de prueba y prueba de valor se pueden repetir Las misiones de vehículos de nivel 10 Se pueden repetir, lo que decíamos recién Pero las misiones de tanques de otro nivel Solo se pueden completar una vez por día o sea que quieren que juguemos Tier 10. Para sacarnos créditos. Ay Dios, no me gusta mucho eso. Eh, prefiero hacer las de los otros niveles. De tier 10 mucho. Por cada 60 puntos obtenidos, su nivel de progreso personal aumentará. Por cada 60 puntos obtenidos, su nivel de progreso personal aumentará. Y recibirán una recompensa por mérito. Mm. Con más objetos valiosos de lo habitual. Pueden seguir ganando estas recompensas hasta nivel 30. Ah, bueno, básicamente como si fuera el frontline Viste que en el frontline vas a, eh, como tipo escalando Y a nivel, en ciertos niveles tenés ciertas recompensas y así Ok, perfecto, está clarísimo Cuando su progreso personal haya llegado a nivel 10 Tendrá la posibilidad de conseguir los premios más atractivos del evento Así como también las recompensas para la tercera división de la temporada 19 de batallas clasificatorias en niveles 15 y 20 se los recompensará con los trofeos de la segunda y la primera división. De batallas clasificatorias respectivamente. Claro, por eso, porque no son tan fáciles. Ahora hablemos de las recompensas que prometimos para la temporada cancelada de las batallas clasificatorias 2019. Todos pueden obtenerse como parte del progreso personal en el evento. Ok. La distribución de los premios será de la siguiente manera. Claro, son como las clasificatorias, pero incluyen otros niveles. O sea, me echaron un poquito, dijeron, bueno, vamos a... Englobar más, eh, más jugadores, ¿no? Para que no sea tan exclusivo, digamos, el evento. Eh, bueno, me, black mental. Progresión personal nivel 3. Gana las recompensas de clasificación de las batallas clasificatorias. 1100 bonos. O sea, llegando al nivel 3. O sea, por cada 60 puntos subís un nivel. O sea, tenés que llegar a 6x3 a 180 puntos para obtener esto, mínimo. 1100 bonos, 700.000 créditos, 250 de oro, kit de reparación grande, directiva que no me interesa, directiva, directiva, bla, bla, bla, bla, Nivel 5, o sea, 6x5, 30, 300 puntos. 1475 bonos, 825.000 créditos, 500 de oro, un día de cuenta premium, botiquín de auxilios grande y directivas, bla, bla, bla. Perdón, para mí las directivas no me mucho no me, no me llaman Y menos de matafuegos automáticos eh, Nivel 7 Estoy sacando cuentas en el aire Cualquier cosa corríjame en los comentarios Pero creo que es así Si por cada uno tenés que sacar 60 puntos 6 por 7 son 420 Si sacás 420 puntos te dan 2050 bonos 1.025.000 de créditos 750 de oro 3 días de cuentas premium Y matafuegos automáticos y directivas ¿Y qué decía acá abajo? Los puntos que excedan la cantidad necesaria para completar el nivel actual, o sea, el nivel 7, de la progresión se utilizarán en el siguiente nivel. Por ejemplo, si tienen 59 de 60 puntos si tienen 3 más, pasan para el otro, claro. Sí, sí, por supuesto, no es que se pierden. Te mato si me los sacas. Eh, nivel 10, o sea, 600 puntos. Ah, sí, estoy viendo lo que estoy diciendo. Por cada 60 puntos obtenidos, su nivel aumentará, su nivel aumentará. Creo que es así, no sé. Cualquier cosa, corríjame Pero estoy así sacando cuentas, no sé. Bueno, no importa, sí, porque si no me lío mucho y no sé. Pero creo que es así. Eh, acá te dan 3.400 bonos, 1.450.000 créditos, 1.000 de oro, 7 días de cuenta premium, reservas personales, reservas, reservas, reservas directivas. Pero en eso por equipo. Claro, porque esto es personal, ok, ok. La de recién sí, sí, es personal. Ahora que se viene la del equipo. O sea, si elegiste o los dragones o los Tigers. Además del evento también ofrece la posibilidad de obtener progreso por equipo Que está compuesto por 10 etapas En cada etapa de progreso de equipo recibirán una recompensa Pero solo si su nivel de progreso personal es igual o mayor a su etapa de progreso de equipo Claro, no quieren que te estanques y que duermas en los laureles Porque el equipo hace todo y tú te quedas ahí tomando mate O tomándote una, una gaseosa en la playa mientras tu equipo hace todo Una medalla no me parece mal una medalla especial, inscripciones, calcomanías Un hermoso estilo 2D Del equipo elegido, tanques de alquiler de nivel 10 Los tanques de alquiler, mucho no me. Guansu 105, pero son de alquiler no me, no me interesa, no me interesa, no me interesa No me interesa, no me interesa Más elementos de Personalización únicos Saquen el lado salvaje De sus tanques con más elementos de personalización Ah, acá están Pero son los camos de recién ah bueno por eso son los camuflajes estos que estuvimos viendo hace un rato okay. bueno y hasta aquí chicos hasta acá espero que hayan entendido más o menos de qué va esto a ver se divide, para hacer un resumen tenés dos tipos de, de, de condiciones de progreso digamos del sistema de progreso una que es la de eh, avanzar por bueno que no puedo entrar lo ves una que es el tema de avanzar por el progreso personal y la otra es el progreso en equipo. Tenés que ir escalando como si fuera eh, eh, línea de frente, ponele, por decirlo así, que creo que es uno de los más populares. Línea de frente y vas escalando, escalando, escalando. Y en base al nivel que tenés, vas obteniendo una recompensa. Subís, eh, llegás al nivel 3, llegás al nivel 5, era 3, 5, 7 y 10. En el 3, nivel 3 te dan esto, lo que dijimos, nivel 5 te dan esto, nivel 7 te dan esto, nivel 10 te dan esto. Y después la otra forma de ganar cosas es en progreso de equipo, de, de acuerdo a lo que hayas ganado y lo que vayas sumando para tu equipo. Eh, acá tenemos cómo va a ser la pantalla, básicamente. Pero tengan en cuenta que vas a poder conseguir cosas si tu eh, progreso personal es igual o mayor al progreso de, eh, del equipo, digamos. no O sea, si vos tenés un nivel 1 y el equipo tiene nivel 4 ya, entonces vas a tener que esforzarte para llegar al nivel 4. Algo así sería, más o menos. Bueno, amigos, espero que les haya servido. Espero que participen de este evento que está muy, muy bueno. Dejen su like, suscríbanse al canal. Pueden unirse también, por supuesto, claro que sí, pueden unirse. Y seguramente para la gente que esté unida al, al canal, digamos, no solamente suscripta, sino en la que esté unida, que es pagas eh, pagás tipo, como si fuera Netflix, eh, pero de mi canal. O sea, te suscribís y pagás una, un abono mensual. Eh, vamos a estar sorteando algo En los próximos días Todavía no estoy bien, bien, bien eh, Seguro de lo que estaré sorteando Pero va a estar bueno seguramente Bueno amigos, les mando un beso enorme Cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau